Me gustaría decir que partí desde el colegio, como quizás muchos, con, con las lecturas previas, escolares, pero eh, llegué por otros lados a interesarme en la literatura. Yo estaba en la universidad, o sea, a mí siempre me gustó leer, pero eh, eso, solamente leía por gusto, por placer, jamás eh, me había interesado eh, escribir. Yo recreaba historias en mi cabeza, eh, pero eso, nunca lo había plasmado. Ya en la universidad me invitaron a formar parte de un taller de teatro. Quiero recalcar que antes de entrar al teatro yo estaba súper cerrada, no tenía idea de cómo funcionaba el, el mundo del arte, ¿no? no tenía nada de conexión, no conocía gente que hacía o cine o teatro o música de alguna forma, mi, mi círculo era muy cerrado, entonces eh, cuando entro a este taller de teatro se me abre totalmente un, un panorama distinto al que yo estaba acostumbrada y eso me, de alguna manera me, me hace sentirme llena, o sea, me, me hace sentirme súper cómoda en el teatro, ¿no? Es como que sentía por fin que me estaba situando en un lugar con gente que, que sí quería conocer, eh, personas que me estaban hablando de otras cosas a las que yo estaba acostumbrada, entonces, el teatro es como esa entrada. Yo entro al teatro, eh, si no me equivoco, creo que en unos talleres que se daban acá en el martadero y también en el hecho a mano. Y ya paralelamente aquí es que recibo la invitación de, de formar parte de los talleres de escritura que se daban en el martadero allá por el eh, 2008-2009. Justamente uno de mis primeros talleres fue con eh, Ramón Rocha Monroy que no fue así como para mí un poco decepcionante, tengo que decirlo, porque tenía mucha expectativa, sobre todo por, por el nombre del autor, pero es como que me quedé con un poco sabor a poco, no, no me daba como las herramientas que yo quería, pero ya estaba así súper curiosa, involucrada, quería saber qué más había. Justo otro de los talleres, de los primeros talleres que me tocó fue con Juan, igual creo que era un Juan recién llegado de, de Chile, todos estábamos súper jovencitos, y ahí fue donde, bueno, no solamente conocí al Juan, conocí a muchas de las personas que ahora están, digamos, involucradas todavía en el circuito literario. Eh, estaban, pues, Beto Oropesa, Mile Catorrico, Ana Imaya. Entonces, nuevamente mi, mi, mi mundo se va abriendo a otras posibilidades. Me encanta todo lo que estoy aprendiendo, todas las cosas que me iban sugiriendo. Entonces, es que decido eh, continuar. Jamás como una, una posibilidad de, de me voy a dedicar a esto, ¿no? sino como que qué divertido y me encanta estar acá y me encanta todo lo que estoy aprendiendo. No así, era como que súper principiante, pero súper feliz de donde me encontraba. Sí, igual es como una pregunta que me hago a diario porque es como tantos años de, de dedicarme a esto y obviamente dejar de lado eh, cosas como mi propia carrera, digamos. ¿no? Es como en qué momento tomé la decisión de que a esto me iba a a dedicar, a entregarle toda mi energía y todo mi tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vengo haciendo? Y son como preguntas, ¿qué, ¿por qué sigo acá si tampoco es como la he venido peleando, peleando con, con mi propio círculo familiar, la igual, este, <coughs> eh, pensando igual en, en el tema económico. Sí sé que es súper difícil, es, es una cuestión de batallas de todos los días, pero eh, como te dije al principio, cuando yo descubrí este, este espacio, este, este mundo que se abría a mi alrededor, es que yo me sentía súper cómoda y súper feliz, y porque igual creía que yo lo podía hacer, ¿me entiendes? O sea, dentro de mí sabía que no era tan mala, que, que, no, que no, no lo estaba haciendo tan mal, eh, entonces ya lo dije antes, en, en otra oportunidad. Ganar el Adela Samudio para mí fue como un, un switch en mi cabeza que me ayudó a entender que justamente que lo que estaba haciendo no estaba mal, que no estaba perdiendo mi tiempo como me lo venían quizás repitiendo muchas personas. Entonces eh, fue el el gatillante que me esté para enfrentarme y decir si sí, quiero seguir haciendo esto porque me gusta, porque me siento cómoda y porque Todas las personas que yo conocí en este camino y que sigo conociendo eh, me nutren de, de cosas que deseo hacer. Justamente esto que veníamos hablando hace un momento, de estas actividades que se necesitan en la ciudad, como las ferias alternativas del libro que poco a poco van desapareciendo y que, claro, cada vez eh, el apoyo, el, el, las actividades van... En picada hacia abajo, ¿no? entonces es como que, no como una heroína, pero así es como que eres parte de algo, eres parte de un cambio y de alguna manera me gusta saber que lo que estoy haciendo está aportando de alguna manera, entonces crear el editorial para eh, escritores jóvenes era como un un aporte a eso, un aporte que en la ciudad no había hasta ese momento, porque Cochabamba no tiene muchas editoriales que hagan eso. Entonces la librería es espacio donde puedas encontrar todo sobre literatura nacional, no solamente editoriales independientes, sino fanzines, también revistas. También puedes tener acceso a libros como los que ofrecemos nosotros en nuestro sello hacker, que son libros que quizás no llegan acá o llegan pues, a precios desorbitantes. Entonces es como eso. Estamos, estoy, estamos, estoy haciendo algo por primera vez en mi vida que soy yo, digamos, la que noto ese cambio. Quizá es muy egoísta, pero es, es así como lo veo yo. Al, estos dos premios, como te decían, han hecho switch. En la de la, como para decir que, que siga y que, que no escuche nada, igual el. El premio que se que gané con el Franz Tamayo eh, fue igual así como un impulso porque económico, porque con eso ya pudimos igual abrir la librería, ¿no? Un momento en el que también queríamos cerrar la editorial, porque ya cuando gané el Franz Tamayo, bueno, ya estaba con el Mauro, ya, ya teníamos la editorial, pero era una editorial que todavía no se definía y que <coughs> tampoco quizás era tan, tan escuchada entre el circuito, ¿no? Quizás éramos una editorial bastante local, pero el premio nos, nos impulsó a que ya la gente prestara un poco más de atención a lo que estábamos haciendo. Entonces, eso, ¿no? Es indudable que este premio que ambos ganamos eh, ayudó a que la gente le prestara más atención a la editorial y a los proyectos que teníamos en mente. Y bueno, ya con la librería terminamos dejando en claro que, bueno, estábamos eh, con esto para, para mucho rato más. Igual nosotros partimos como revista, ¿no? Éramos una revista virtual que, bueno, lastimosamente se cerró por, por cuestiones de red. Eh, y siempre lo habíamos platicado con mi compañero de, de ya, sí, hagamos la editorial, sí, armemos de una vez, sí. Porque él venía trabajando de una editorial de Chile y yo, bueno, tenía un poco de experiencia de haber colaborado con Escritorio Crónimo, colaboré en su momento con Yerba Mala, entonces era como, sí podemos hacerla, sí, no, no está tan complicado el, el panorama, pero una vez más el factor económico era lo que nos limitaba, ¿no? Entonces, porque nosotros queríamos entrar con patada voladora y empezar con, con los libros impresos y toda la onda, permisos, pero no lo teníamos en ese momento, estábamos como empezando a formar nuestra familia y... Cuando sucede lo de la de la Somudio y resulta que, claro, la, la alcaldía o los responsables del premio no, no editan el libro, no, no cumplen con las cláusulas que estaban descritas en las bases, es que, bueno, ahí nos miramos y decimos, podemos hacerlo, podemos hacerlo y podemos hacerlo en un formato más... Eh, más viable como era el, el cartonero, ¿no? Entonces, no era, no era una novedad tampoco lo que nosotros estábamos haciendo, ya, ya Hierba Mal estaba acá, ya la idea de las cartoneras llevaba implantada hace mucho tiempo. Entonces, eh, no era novedoso, pero eh, ¿qué era la novedad que nosotros podíamos aportar? Eran los títulos y los autores que estábamos proponiendo. Entonces, ya teníamos armado el, el Edén, que era el, el libro con el que gané y que no editaron, y aprovechamos los contactos que teníamos y de poder hablar con autores y decirles, mira, vamos a estar en la Feria del Libro en Cochabamba, te gustaría que podamos sacar tu libro acá y moverlo en nuestro formato así cartonero. Y la respuesta fue súper positiva de con quienes trabajamos al principio, que eran como cinco autores, y eran cinco autores de afuera, creo que los únicos bolivianos éramos la Lourdes y yo, que la Lourdes ya tenía un proyecto, era un autor de Chile, un autor de México y uno de Ecuador, que dijeron, por supuesto. Entonces eran propuestas súper diferentes las que nosotros aportamos. Como te digo, claro, la temática no era nueva, pero sí, sí, sí los títulos, sí los autores eran novedosos, eran interesantes y eso fue lo que la gente le, le atrajo. Nosotros fuimos con cero expectativas a la Feria del Libro porque pss, más de paso estábamos en un espacio para editoriales independientes donde nadie te ve, donde nadie va. Íbamos con las cero expectativas, pero la respuesta del público nos sorprendió porque el, la, el primer día, la primera noche, me llama el Mauro y me dice: Se agotó todo, se agotó todos los, los únicos 20 libros que armamos. Y era como que ¡Ah! hay que armar en la noche más porque nos quedan dos semanas. Entonces ahí fue como una señal: Le dijimos, Sí, sí, da, sí, sí, no, no necesitamos. Ah, sí, venirnos con la gran inversión de crear una editorial, sino que tenemos los contactos, tenemos las ideas, tenemos las fuerzas y, y están las ganas. Y, y la respuesta del público, del lector, fue, fue lo más positivo. Que hasta el día de hoy, gente que nos conoce desde hace mucho tiempo, es les fiel, sigue viniendo comprando, se sorprende con las cosas que encuentran. Ahora más, con, con la cantidad de editoriales que se han ido sumando a la librería, están como que, eh, no sé. O sea, no, no, no, no es la única librería en Cochabamba, hay un montón de librerías en Cochabamba, pero, qué sé yo, el público que llegamos es público nuevo, que quizás no conocía este, estos, estos formatos, estas editoriales, estos autores. Entonces, está, eh, se sorprende cada vez más ¿no? con, con todas las propuestas que nosotros le tenemos. Sí, igual, eh, no soy tan prolija como quisiera, no, este, no soy... Eh, no estoy escribiendo todo el tiempo. Me gustaría decir que sí, pero eh, igual son como nuevas experiencias. Igual en esto de la edición, yo estoy aprendiendo, ¿no? Si siempre que, que viene alguien y me habla, así yo, por si acaso, yo estoy aprendiendo, igual que tú, estamos en las mismas, ¿no? Entonces, disfruto mucho el, el, este, el hecho de, de, de estar eh, en tanto en la librería y en la editorial, y porque tampoco estoy sola, ¿no? Estoy, Estoy justamente con mi compañero y, digámoslo así, él también tiene un poco más de experiencia en el sentido que también es como ha estudiado para profesor de comunicación y lenguaje, entonces como que tiene más idea y yo también voy aprendiendo de él y voy aprendiendo de otras personas. Entonces, si bien eh, es complicado porque no solamente soy editora y escritora, también soy mamá, entonces tengo que ordenar mis tiempos pero disfruto cada uno de ellos. Como te digo, disf he disfrutado mucho desde la creación de la editorial, porque si bien tenía un poco de experiencia con, con los anteriores proyectos, pero esto es como nuevo, totalmente nuevo para mí. Todo lo que estamos haciendo, la librería es una experiencia igual eh, nueva, porque ahora no solamente soy eh, escritora, sino también soy librera y ese ya es como otro título, ¿no ve? Y, y son otras experiencias que trato de combinar, ¿no? Entonces, eh, van todas de la mano y en cada una es como que un disfrute diferente. Nosotros como editorial siempre, y bueno, ahora como librería, siempre estamos conscientes de que esto puede complicarse más adelante, de que las cosas se puedan poner más difíciles, más complicadas. Entonces, eh, igual, esto de escribir es como como andar en un terreno medio fangoso, no sé, si, si por mí fuera me dedicaría todo, este, todo el tiempo a esto, eh, porque como te, te dije hace un momento, para mí esto es como, es llenarme de, de, de satisfacciones, de, pero es un camino muy pedregoso que no sé cuánto tiempo nos va a durar, y siempre estoy consciente de eso, y digo, y qué tal si, si, si no, si no resulto, si, si lo que escribo más adelante no, no resulta, eh, me quedo estancada, no, no como escritora no estoy avanzando, no estoy proponiendo nuevas cosas, no estoy hablando de, de, de nuevos temas, no, entonces siempre está ese temor a que en algún momento bueno pues tenga que renunciar a todo esto y no sé, pues dedicarme a vender pan, qué sé yo pero hasta ahora la idea es no no, no no renunciar, no como que igual estoy aprendiendo todo el tiempo, no, no sé si soy como es, escritora, si bien hay dos premios que, que me avalan, igual yo me digo, igual no he escrito más que estos dos cuentos, pero que les he dedicado todo el, todo el tiempo y toda mi... mi, mi mis ganas y, y mi energía, pero no sé si vuelva a resultar así. A veces es como que igual hay muchas cosas, como hace un momento me decía la pregunta de igual combinar en la librería, la, la editorial, ah, se suman varias cosas de las que también tengo que investigar, informarme y a veces también siento como que ah, la escritura se puede estar quedando como que atrás y me estoy dedicando más a esto. Entonces, hasta ahora es la idea es no renunciar ¿no? y seguir, pero pero no sé si, si, si, si vuelva a tener este tipo de, de oportunidades como se me han dado con, con el EDEN y con el miércoles de cancha. Como te decía, igual yo empecé eh, a conocer al, al, el circuito desde mucho tiempo, ¿no? A veces... Eh, y siento que seguimos siendo como las mismas generaciones que nos conocemos. O sea, quizás me equivoqué al decir esto, quizás alguien venga y me diga, no, estás equivocada, no, no es verdad. Al menos lo siento acá en la ciudad, ¿no? que no, no han surgido autores mucho más jóvenes, ¿no? que están como que haciendo eh, cosas en la ciudad. Y eso siempre lo hemos platicado, o sea, y uno como que recordando viejas glorias, ¿no? así como que, ah, ¿se acuerdan que en ese tiempo hacíamos los circuitos poéticos? o hacíamos las lecturas en tales lugares, o hacíamos los encuentros, o empezaron a surgir movimientos como eh, los que habían en eh, Yerba Mala, escritorio crónimo, heroína, estaba Mefistofelia, estaban haciendo polipoesía. Entonces había como a harto movimiento que siento que entre las nuevas generaciones que vienen, al menos yo no lo, no lo estoy viendo, O siento que quizás me estoy perdiendo parte de eso dudo, ¿no? porque uno trata de buscar, pero sí siento al menos que acá en la ciudad sí se ha perdido eso. Quizás uno tiene que hacerme a culpa, ¿no? Porque también uno es ya parte del, del circuito y, y somos de alguna manera responsables de, de, de, de las generaciones que, eh, que están viniendo, que están también interesadas, pero sí creo que al menos acá no, no hay mucho movimiento como en su momento hubo. ¿no? Seguimos siendo quizás el, los, los mismos que seguimos haciendo actividades y demás, cosa que creo que no pasa en, en ciudades como La Paz, pero eso también responde porque, claro, allá está la carrera de, de, de letras y el movimiento es diferente, no allá están todo el tiempo renovándose. Me ha tocado estar hace poco en una feria, que era el, el primer congreso, y ver a... a súper changuitos haciendo fanzines, pero eran fanzines igual súper interesantes, que igual como que mezclaban esto del, del, de la música de, que se escucha ahora, sea, bien hartos K-poppers así vendiendo sus, sus, sus fanzines, pero así con esa onda, ¿me entiendes? Y es porque creo que hay más diversidad, ¿no? Es un poco más grande, que aquí me cuesta ver un poco, ¿no? Pero... pero sí. Falta eso, al menos acá en la ciudad, ¿no? Así esta, estas nuevas generaciones haciendo cosas. Es como esa pregunta igual que hicieron, ¿no? Del tema de la identidad. Creo que al menos los autores que están eh, haciéndose leer bastante afuera, hay como una diversidad, no como antes, ¿no? Que que la identidad, el, el lenguaje, la, la, las calles, los lugares eran tan importantes, creo que ahora igual estamos eh, tratando de hablar desde, o, desde otros lados. Cuando yo leí eh, Billy Root, que tengo entendido que fue como ese, ese libro que irrumpió un poco, ¿no? en, en, en lo que se venía escribiendo, eh, bastante tradicional y costumbrista, entonces viene este libro de cuentos que te saca ¿no? de de, ese, de esa idea pero no deja de hablar de Bolivia, porque sigue siendo siguen siendo personajes que uno reconoce, siguen siendo lugares que uno eh, ha estado, ha recorrido, ¿no? pero con una visión un poco más fresca, más, más eh, incluso y no tan fresca tampoco, no, porque igual más actual, con, con otro tipo de lenguaje, es que irrumpe y siento que está pasando lo mismo con, con los autores que, como te digo, están al menos eh, exportando hacia afuera. Creo que alguna vez igual lo habíamos comentado esto de qué pasa con los autores que están mucho tiempo afuera, que también es, empiezan esta, esta nostalgia de, del país y de, y, de, y, de, y de mirar de nuevo a las ciudades y de mirar de nuevo a las personas, a los personajes, a las voces, a las calles, pero ya no desde una mirada... Eh, tradicional no sino que cada uno le está dando como que una voz más eh, más más más propia más eh, actual y fresca si sí, igual ha cambiado porque eh, ahora es como que ya no es lectura solamente por disfrute no ahora tengo que estar más más al ojo más más más al tanto no de prestarle más atención ya no solamente desde lo desde lo desde el, desde el placer de la lectura, sino también desde lo estético, desde lo técnico de... Y como te digo, yo me cuesta decir que soy editora porque... estoy en el mismo camino, ya estoy como que aprendiendo, y es por eso que ahora sé que mis lecturas no son igual, estoy como que ya volviendo a leer y releer los textos y darles un sentido diferente, ya más allá de desde de, de que las lecturas me llenaran ¿no? y, y saliera así como tranquila, ahora es como tengo que marcar, tengo que rayar, tengo que eh, dejarme eh, eh, separar algunas cosas para darle eh, el sentido a los próximos eh, textos que me van a tocar editar, ¿no? o sea, aprender de lo que estoy leyendo porque ya, digamos, eh, libros como que ya, ya han sido publicados, es como, bueno, esta es la estructura, este es el lenguaje con el que están hablando. Eh, cada libro es un, un, un mundo diferente, ¿no? Cada propuesta del autor es como su, su propia voz, pero que es mi trabajo también es como, ya, bueno, es como de, de, de lapidar, pero a la vez es como mantener la, la propia voz del autor, ¿no? No, no destruirlo del todo, y no confundir eso ¿no? De, de, como editora, yo tengo que quitarlo todo y, y proponer mis ideas, sino también trabajar a la par con el autor y tomar en cuenta también que es un trabajo, eh, una fusión única que existe entre el escritor y el lector. Entonces, no solamente tratar de eh, guiar al, al autor al momento de editar, sino decir, bueno, también la idea es que podamos trabajar juntamente con el lector ¿no? y de que este, de, de este texto salga una, un trabajo de dos mentes trabajando, entre el, tu trabajo y el del trabajo del, del lector. Que eso igual lo he ido aprendiendo, que es importante ¿no? esta comunicación, esta fluidez que va a existir entre tu texto y la persona que lo va a leer. Entonces, tiene que haber este juego. Entonces, lo he ido aprendiendo en estos casi cinco años que llevamos con la editorial. Estoy leyendo este último, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor?, de Raymond Carver. Y hace poco leí eh, Pájaros en la boca y me voló la cabeza. La verdad, eran como cuentos un poco extraños para mí, que me divirtieron mucho, pero a la vez me dejaron como, wow, ¿qué está pasando? así es demasiadas historias en un solo texto y, y, y cada una con, con unas salidas eh, impresionantes y unos finales que, eso, a mí me dejaban como yo voy a resolverlo, <risa> yo voy a resolverlo en mi cabeza, lo que me quiso proponer aquí la Samantha, ¿no? Obviamente que voy a recomendar a nuestros dos autores que hace poco publicamos, es... Rodrigo Villegas, es un escritor de La Paz, bastante joven, creo que no debe llegar ni a los 30, y está escribiendo así como... Eh, siento que se sale un poco de la línea de... de lo, del, de como este, esta cadena de autores muy centrados en La Paz, ¿no? sus propuestas eh, van más allá de... Siento que los escritores de La Paz se mueven mucho en, en, en, las, en La Paz como un personaje y no, no lo sacan. Esto se debe a, también, supongo, a, a todo este peso tradicional. Y Rodrigo Villegas sale un poco también de eso. Tiene, tiene propuestas como más sugerentes, ¿no? Eh, igual eh, creo que está como más interesado en, en mostrarnos las relaciones eh, interpersonales, eh, en, interpersonales, ¿no? Entre las parejas, siento que está, este rollo amoroso, que al igual que Carver, ¿no? Es como que los, los finales felices, ¿qué pasa después de los finales felices? ¿Existen los finales felices? Siento que va por ese rollo el Rodrigo, ¿no? Es como que está en otra parada eh, más más allá de lo que están haciendo quizás su grupo de amigos. Bueno, Iván Gutiérrez, hace poquito nosotros le publicamos una novela que se llama El último ninja, que es súper interesante porque es una novela distópica, en la que existe como un grupo de guerreros eh, shinobis o ninjas, ¿no? Que llegan por alguna razón al, acá al altiplano boliviano, ¿no? Y se quedan acá como y hacen eh, del altiplano su espacio donde ellos crean todas, todas esas artes marciales pero a la vez hay un plus medio futurista en la que las máquinas, la tecnología están presentes y es una lucha es como que igual sale un poco de de de de lo que, se estaba, de lo que él estaba haciendo de hecho él mismo nos dijo que era como que una ruptura eh, con todo su trabajo anterior, con todas sus obras anteriores y se animaba a, sobre todo a hablar de Bolivia porque él también como que Situaba eh, lugares neutros, no mencionaba como que era Bolivia y era, la, y era la primera obra, la primera vez que se animaba a situarse a, a, con personajes eh, bolivianos, porque incluso hay este, estas cholitas que hacen luchas en, en el alto, las cachascan, pero con esta idea futurista de máquinas y demás. Entonces para él ha sido un reto escribir y para nosotros también ha sido un reto eh, pues, trabajar su, su obra y creo que igual es súper interesante como para estarle checando el ojo.